¿Lo acusas de robo de baterías en compañía de...? No, no, no. Compra nada más. ¿Dónde compra baterías? Compra. ¿Están admitiendo entonces los hechos? ¿no? no, no, yo lo que he comprado y nunca la tuve en la mano. ¿Ustedes se dedicaban a robar baterías? No, ellos, ellos, ellos, ellos. ¿Quién es Ellos dos. ¿Ustedes se conocen todos? No, yo lo que compraba cuando yo me llevaba alguna vez. ¿Qué pueden decir de eso? ¿De ellos? ¿De ellos, de ellos? ¿Dónde tú eres? Yo soy aquí. ¿Tú algo que decir? No. ¿No te va a depender de las acusaciones? Eso es mentira todo. Pero él dice que sí, que eres tú el responsable de eso, ¿no? eso no, es mentira. ¿De quién lees el sonata que está ahí, por eso? ¿Por qué? Por ¿Sí? ubicaciones de teléfono. Teléfono, solamente porque tuve conversaciones por teléfono. ¿De dónde tú vayas? Por eso estoy aquí. Yo soy de Villalta Gracia. ¿Pero se dice que ustedes conforman una banda? No, no conformo ninguna banda, solamente por conversaciones de teléfono.